Gracias, presidente. Buen día. Una moción sobre justicia del Partido Popular y el senador portavoz del WhatsApp de controlar la sala segunda por detrás sigue sin dimitir. Esa es su credibilidad para hablar sobre la justicia. La interpelación de la que trae causa esta moción decía así, interpelación sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que intentan influir en el tribunal de la causa del proceso independentista. De esa interpelación nos, trae, nos traen cuatro puntos que ninguna relación tienen, gracias, al menos con el título de la interpelación. Lo que debería haber supuesto por sí mismo, en nuestra opinión, la inadmisión a trámite de la moción, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo de la norma supletoria de fecha 30 de noviembre de 1993, sobre tramitación de mociones consecuencia de interpelación. Y como es habitual, en el grupo proponente vuelven a mezclar Cataluña con compromisos retributivos para instrumentalizarlos. En este caso, de los operadores jurídicos. Igual que ya hicieron con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unos compromisos retributivos a los que dedican cinco líneas en la exposición de motivos, lo demás que si indultos, que si la calificación de la abogacía del Estado, los ataques a los jueces y fiscales en Cataluña o que si el Ministerio de Justicia defendió o no defendió lo suficiente a juez y arena la cantinela que nos traen cada pleno. Ustedes utilizan de relleno en sus mociones lo que sea para acabar hablando de Cataluña, de la causa del Prusés y de los independentistas en cada pleno para seguir con la crispación, para que no se apague, porque por lo visto les va bien para sus cálculos electorales. Mire, ya les digo y anticipo, para que no vayan por ahí, que nuestro grupo condena y rechaza cualquier amenaza o pintada o ataques personales contra jueces y fiscales que ejercen dignamente su labor, sea en Cataluña, en el campo de Gibraltar o en la Audiencia Nacional. Pero no dibujen escenarios catastrofistas que no se corresponden con la realidad, haciendo creer que los jueces en Cataluña se enfrentan en su día a día a una situación insoportable de coacciones y amenazas y con que ustedes han convertido una moción que en teoría hablaba de la intención del Gobierno de influir en el Tribunal de la Causa del proceso independentista en otra cosa, la mayoría de nuestras enmiendas inciden en hablar de las reclamaciones de los operadores jurídicos, porque si hablamos de condiciones difíciles para ejercer su función, la principal es la que tienen que sufrir jueces y fiscales por sus condiciones de, tra de trabajo y, y la carga de trabajo que sufren. A lo que por cierto, su partido no para de contribuir con casos de corrupción. Por ello, nuestra primera enmienda de sustitución del punto 3 reclama mejorar esas condiciones para que puedan ejercer sus funciones modernizando la Administración de Justicia y ello debido a la falta de medios personales y materiales fruto de años de recortes y desinterés por dotar convenientemente a la Administración de Justicia el patito feo de los poderes del Estado, el que a ningún Gobierno le ha interesado que funcione como debiera. Además, solicitamos que se refuerce la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. La enmienda número dos sustituye al punto cuatro eliminando lo de las coacciones y amenazas a los trabajadores del Ministerio de Justicia. No sabemos a qué viene eso de las coacciones y amenazas a los trabajadores del Ministerio de Justicia, pero si existen y ustedes lo saben, les recomiendo que vayan ahora mismo al juzgado de guardia a denunciarlas en vez de escribirlo en una moción. La tercera enmienda es para instar a la inmediata derogación de los plazos máximos de instrucción de las causas penales del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento criminal, una reclamación prácticamente unánime de todos los operadores jurídicos. El pasado 6 de diciembre no solo celebramos el 40 aniversario de la Constitución, sino también el inicio de la vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción, al vencer el plazo máximo de vencimiento de las prórrogas de las causas complejas para instruir las causas incoadas antes de su entrada en vigor, y todo ello gracias a esa inútil reforma del Partido Popular cuya derogación tienen bloqueada junto a sus socios naranjas en el Congreso de los Diputados por la vía de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas, 54 veces para una reforma que tiene 12 palabras. A los jueces y fiscales hay que permitirles y no impedirles proseguir, perseguir los delitos con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los presuntos delincuentes. Esa es la mejor manera de protegerlos con eficacia. Y, finalmente, dejen de trasladar al sistema judicial conflictos que deben resolverse desde la política. Si ustedes creen que trayendo a cada pleno del Senado una moción instando al Gobierno a emprender acciones relativas a Cataluña, y así piensan que van a convencer a los dos millones de personas que ya han desconectado de España y apaciguar el conflicto catalán, están muy equivocados. Pero eso está claro que no les interesa. Ya les pedimos que dejen de canalizar por la vía policial o judicial un conflicto que es político, irresoluble, policial o judicialmente. Hoy se lo repetimos. Dejen la confrontación, la Estoy bronca, terminando, señoría. Termino y desinflamemos ya de una vez y busquemos una salida constructiva, responsable y democrática al conflicto, que para eso estamos los políticos y esa debería ser nuestra función. Gracias. Gracias,